Y seguimos palpitando el gran partido. ¿Con qué, Sofía? Bueno, yo creo que hay recuerdos que todos tenemos en la infancia y es el de la maestra. Yo creo que vos te acordás de tu, sí. tu primer maestro, ¿no? Me acuerdo de mi primera maestra. ¿Te, ¿Te acordás de cómo se llamaba? Eh, Lorena. Lorena se llamaba. La de mi primer grado. Mi maestra de primer grado. Morocha, de ojos claros, si no mal recuerdo. Lorena. La mía de primer grado, Sandra Porras, que le mando un beso Mirense grande bien. que siempre nos mira de la escuela Provincia de Córdoba. Y sabes, eh, obviamente que cuando uno tiene alumnos especiales las maestras siempre se acuerdan de esos alumnos, sí, sí, ¿no? Obvio. Bueno. Es el caso de la maestra de Messi Que fue maestra de primero a tercer grado De la escuela Gregorio de las Heras en Rosario claro. Y la verdad es que ella imagínate el orgullo de haber tenido a Messi Entre sus alumnos Y hoy verlo a, en este nivel de, de futbolista sí, Y no, en la instancia donde está Casi una de las personas más importantes del mundo Lionel Messi El pibito que tuviste sentado Aparte chiquititito Ahí en uno de los pupitres Exactamente sí, sí. Sigamos a lo que es hoy Hoy es la persona más importante del mundo, creo, sí. porque todo el mundo habla de Messi hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás dentro de un tiempo cuando pase... El mundial esto, y de fervor, claro, de, del mundial, bueno, capaz que, que esto pase un poquito, aunque siempre va a ser una leyenda, ¿no? Obvio. Pero hoy Messi es la persona más importante del mundo del que todos hablan y bueno, por supuesto que su maestra no quiso quedar uh, de lado de toda esta emoción. ¿Y sabes qué hizo como buena maestra que es? ¿Qué hizo? Le escribió una carta, pero que te emociona hasta las lágrimas. ¿Lo Mira. podemos ver? Sí, por supuesto, lo escuchamos. Hoy, justamente, paseando por ahí por el barrio de él que está vestido todo el barrio de Celeste y Blanco, eh, me puse a pensar y dije, ay, cómo lo quisiera ver. Entonces dije, le voy a hacer una, una cartita y no sé cómo, ojalá le llegue. Tengo ganas de verlo, porque... Bueno, no ando muy bien, sí. me están haciendo estudios del corazón Me digo, ay, y antes de morir, me digo, quiero abrazarlo Mirá. Eh, Le puse, gracias, hola Messi Gracias a Dios por ser tu maestra Y gracias a vos por ser mi alumno Gracias por ser como sos, que nunca cambies Sos un ser maravilloso, sensible, simple, sencillo Compañero, gracias por dejarme sentir este orgullo de ser parte de tu vida. Perdón por mis exigencias. Gracias por darnos felicidad extrema en estos tiempos de tanto contratiempos. Porque supiste llevar a tu grupo al lugar donde están. Verte feliz es mi felicidad. Me gusta que puedas expresar tus sentimientos. Gracias por tu gloria. Me encantaría abrazarte para despertar de este sueño de que fui tu maestra, de puro honor. Ya nos hicieron felices, a seguir acelerando hasta el final. Mucha suerte, te queremos. Hay un. Qué bonito, todo Ay. lo que le puso. Y aparte Qué que bonito. le dicen, no estoy bien de salud, me están haciendo estudios del corazón y antes de morir me quisiera volver a abrazarte es fuertísimo el mensaje es muy lindo es muy lindo no sé si quizás en casa les ha pasado de encontrarse con sus docentes de, sí, de, siempre, de los primeros años sobre siempre todo he hecho, sí. y es tan emocionante a mí me ha pasado y creo que, que te vean ya profesional eh, en otras instancias de la vida la verdad es que a esos maestros les llena de orgullo ver a sus pequeñitos convertidos en adultos y tan grandes y mirá que te toque un personaje como Messi no la verdad es que es muy, es muy bonito y ojalá que cuando regresen de la Argentina, porque obviamente que, que así lo van a hacer y vamos a recibirlos todos, seguramente desde cada provincia. ¿Por qué no Messi que se haga un lugarcito para ir a abrazar a su maestro, Mónica? Sí. O, o algún gesto va a tener seguramente antes de eso. Ojalá se pueda darlo de ir a, a Rosario. A mí me gustaría que pasen un poco por las provincias, no da para por sus agendas, pero estaría lindo. Sería sería hermoso que trajeran la copa por diferentes. Y sería bueno. En caso en algún de ganarla, algún momento, ¿no? En algún momento. Sí, <risa> bueno, porque bueno, no quiero este... que me digan otra no, no. cosa.